Ahora, mis hermanos cristianos en la gloria aquí de la fe que conquistas en la tercera parte del precio fue pagado hoy vamos a hablar a salvos por la gracia estamos basados en efesios capítulo 1 y capítulo 2 una palabra maravillosa que nos trae el señor y vamos a comenzar esta, esta tercera parte y dice salvos por la gracia y, y, y él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros del, uh, delitos de pecados Uy, una palabra que nos toca a... Uh, el, el, el Señor, vida, esa, esa, esa, esa vida es vita en, en, en latín, que, que es un regalo que el Señor nos dio, nos dio una vida, nos, el, el nos dio otra oportunidad de seguir con Él, con él y, y es maravilloso lo que continúa diciendo, eh, que Él tiene un propósito y una razón por la que estás en este mundo. No es una casualidad que Él te trajo a este mundo, no es una casualidad que estemos en este mundo, es para dar las buenas nuevas de, de los cielos, para que seamos esos buenos frutos, como lo hablamos en la primera parte, segunda parte. Seamos buenos esos buenos frutos y que esa gracia, que es inmerecida, ni vamos a terminar de pagar ese precio. Realmente le mostremos a, a, a, a nuestro amado Rey de que gracias, gracias Señor por pagar ese precio. Y continúa diciendo, eh el versículo número 2, en los cuales estuviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad uh, del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa, esa desobediencia quiere decir eh, desobedecer, que no seamos casos. ¿Te acuerdas cuando no conocías de Cristo? ¿Te acuerdas de las cosas, de las locuras que hacías? Tú dirás, me acuerdo y, me, y bueno, tuve que eh, pasar eso por desobediente. ¿Y cuántas generaciones pasaron para que Tú realmente conozcas de Cristo. Hoy me siento gozoso que conozco al Señor y algo maravilloso que el Señor me, me ha enseñado es que por los frutos seremos conocidos. Y algo maravilloso que nos habla el Señor en 1 Juan, capítulo 3, eh, eh, versículo 10. En esto, uh, en esto se conoce eh, se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, escucha esto: todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Recuerda que en el primero en la primera parte, segunda parte, estábamos hablando de ese amor. De ese amor que el Señor nos está diciendo que nos amemos los unos a los otros. Que debemos de tener realmente eh, esa sabiduría. Debemos de tener realmente una vez más ese amor, ese afecto. Debemos alabarlo, debemos exaltarlo a nuestro Señor porque nos ha dado una herencia maravillosa de una vida eterna. En el nombre poderoso de Jesucristo. Y el número tres, mira que nos dice... Eh, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos Y éramos por naturaleza hijos de ira Los hijos uh, los mismos que los demás Hoy en día tu familia, hoy en día tus compañeros Hoy en día hasta los propios hermanos dicen ¿Por qué este hermano se comporta diferente? ¿Por qué esta hermana se comporta diferente? Ya no es lo mismo porque el Señor uh, pagó ese precio, pagó ese precio de sangre y te ha dado esa gracia en el nombre poderoso de Jesucristo. Hoy no vamos a adelantar, un, un, vamos a, a, a añadir unos minutos más, porque esta palabra está de poder. Este es un tesoro para compartir esta tercera parte uh, aquí eh, en Cristianos en la Gloria, en la fe que conquista. Mis hermanos, mira que Dios nos dio un estado de honra, nos dio el enemigo, mejor dicho, estaba diciendo, mire, no vale la pena. Mire, mire lo que hace. Pero hoy en día sabemos que es lo bueno y que es lo malo. Y Pero hoy en día el mundo a lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Pero nosotros sabemos qué hacer o que no hacer y qué no hacer. Que eso no le agrada a Dios, de que hemos de cumplir los mandamientos del Señor. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Entonces Y el segundo, amarás a tu prójimo. Entonces, es algo esa gracia que el Señor nos enseñó y cuando estuvo aquí en la tierra y que va a venir muy pronto a llevar a su iglesia, a su novia, en el nombre poderoso de Jesucristo. Miren lo que dice el, el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia, escucha esto, por su gran amor con que nos amó, aun, uh, aunque uh, estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, nos dio esa, esa, esa vida en el ungido, en Cristo Jesús, en ese salvador maravilloso, en el libro de los pecados, en el nombre poderoso de Jesús. Y mira que el Señor nos lleva a Romanos, capítulo 6, versículo 23, que dice, por, por, porque la paga del pecado es la muerte, pero la, la, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese Cristo es ese ungido, recuerda eso, y Jesús es el salvador. Ese salvador que pagó este precio, como el título, el precio fue pagado. El precio fue pagado hace dos mil años y debe de ser agradecido, agradecida por lo que el Señor hasta te ha dado. Una herencia eterna. Una herencia con Él. Una herencia para qué? Para que dé las buenas nuevas de rey en los cielos. No únicamente, no, no hagamos lo que dice Mateo 15, uh, 15 8. Este pueblo de labios me ahorra más, su corazón está lejos de mí. No, que sea al contrario. Que sea al contrario. Que el corazón esté más cerca al Señor y que como hay una canción que dice que qué que, que bueno que evitara que más en mi corazón y que, que, y que Él estuviera más en nuestros corazones, en nuestras vidas. Darle esa, esa oportunidad que el Señor obre en lo que tenga que orar en nosotros, en ese mal genio, en ese carácter, en ese eh, orgullo en ese mal genio, que se, que se vaya en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso, por eso esa, esta tercera parte es salvos por esa gracia, mis hermanos. Y mira que eh, vamos a seguir continuando con el versículo 6 de Efesios capítulo 2. Y juntamente con él nos resucitó, escucha esto, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Qué oportunidad vamos a tener! ¡Qué maravilloso es estar, estar vamos a estar con el Padre! dándole la gloria, alabándola, exaltándola, donde no va a haber más lágrimas, no va a haber más llanto, no va a haber más mal genio, sino va a haber alegría, paz, amor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre celestial, eres hermoso, maravilloso, y tu santo espíritu morando en nosotros. Mira que eh, continuamos aquí en el versículo 7 para mostrar en, lo, en los siglos venideros las, uh, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros, en Cristo Jesús. Estas riquezas la vemos, esa parte espiritual, creciendo espiritualmente, con esa sabiduría, con esa inteligencia, con ese, con ese, con ese gozo que el Señor nos da de ese entendimiento de poder entender la buena nueva el terreno, los cielos, que, una vez más, que lo bueno y que lo malo, y que debemos hacer en el nombre poderoso de Jesucristo. Versículo número 8, mira lo que nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, es don de Dios. Esa gracia merecida que el Señor nos ha dado, mis hermanos, que nos ha la gloria, querido oyente. Esa gracia que el Señor se ha placido en darnos en cada uno de nosotros. Esa, esa gracia que el pagó en ese, en, en ese madero que le damos gracias, Señor, por, por esa gracia. Esa gracia se refiere, mira lo que se refiere al poder, habil, a, tome mis apuntes, al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. No hay más. Una vez más, no es la Virgen María, es Jesucristo, Él pagó el precio, Él, dio, eh, él se ofreció, él, él, él dijo, yo quiero pagar el precio, y Él lo pagó. en ese Él es el abogado con nosotros para con el Padre, no la Virgen María. Y te dijeron que la Virgen María, no, ella fue un instrumento para que el Mesías viniera aquí a la tierra. eso fue todo y gracias a la Virgen María gracias eh, versículo rápidamente 9 eh, uh, eh, no uh, uh, decía el 8 por, porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es donde Dios no por obras, escucha esto no por obras para, para que nadie se gloríe porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos no en ellas. Mira lo que nos está diciendo el Padre. Eh, hay muchas personas, ah, no, pero yo estoy ayudando tanta cosa y pues estoy ayudando tanto, tanto dinero. Mira lo que dice la palabra, no por horas, para que nadie se glorie. Entonces, mejor dicho, si nosotros... Si fuera por horas, nosotros por medio de la fundación, ya nos estuviéramos yendo para, para, para la eternidad. Pero no, una vez más, debemos hacer eso, ayudar, y también eh, por los frutos seremos conocidos. Y rápidamente, la reconciliación de la cruz. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, recuerda eso, que estábamos lejos, pero por ese, por ese precio que fue pagado, habéis sido Hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya estamos cerca del Señor. Eh, el Señor nos ve, si tú estás bien con el Señor, se nos ve limpio, sin el y sin mancha. Cada día estamos trabajando, procesando. Claro que sí, en el nombre poderoso de Jesús. Porque Él, Él, Él, uh, Él es nuestra paz. Que ambos pueblos hizo, hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Él quitó todas enemistades. Eh, nos volvió con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Qué maravilloso. Y nos está diciendo que él, eh, mira lo que dice el versículo 22 del capítulo 2. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué hermoso es esto. Qué hermosa es la herencia. Qué hermoso este tema que el precio fue pagado. Tres partes maravillosas. Qué hermoso sentir que el Señor, uh, sabiendo que la lucha consta, consta, consta, cuando nos vayamos y de, vamos yo siento que vamos a recordar algo. Digamos, valió la pena. Valió la pena haber arrodillado. Valió la pena hacer esos ayunos. Valió la pena escruñar la palabra. Valió la pena de reconocer a Cristo Jesús como nuestro Salvador. En el nombre poderoso de su nombre. Y recuerda que el Señor no te ha hecho ver estos videos por casualidad. Es porque está tocando lo más profundo de tu corazón. ¿Tú qué pensabas? ¿Que no valía la pena? Claro que tú vales la pena. Y por eso el Señor está diciendo, tengo cosas grandes, maravillosas para, para ti. Yo no hablo en lo, en lo material, muy poco. Yo siempre hablo en lo espiritual. Enriquezate del Señor, llénate de su Santo Espíritu, llénate de esos dones que el Señor te ha, te ha, te ha dado en el nombre poderoso de Jesucristo. Y una vez más, como, como lo dice aquí en título en, en Efesios, reconcilia eh, reconcilia eh, Reconciliación por medio de la cruz. Esa cruz, ese precio, hizo es un cambio para todos. El que quiera venir al Padre, Él está abierto. El que no, tendrá una vida eterna, pero en el agua de fuego. No te estoy asustando, estamos en tiempos posteros, pero recuerda que tú estás en la gloria para hablar de Dios. Y esto ha sido un tema maravilloso que el Señor nos ha puesto en tres partes. Eh, nos hubiera gustado hacer en todo el uno, el uno pero... Eso fue lo que direccionó el Señor y tenemos que ser ob obedientes a lo que hace, a lo que dice el Señor. Dejar los días por el Espíritu Santo y es lo que y lo que el Señor quiere. Que tú te dejes guiar por el, por, el, por el Espíritu Santo, seas obediente, tengas una vida en Cristo Jesús, eh, que te libres de pecados, que tengas esa gracia y algo maravilloso que rápidamente el Señor nos lleva a Romanos 8.3, Romanos 8.3, el Señor me está poniendo Romanos 8.3 y que nos dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del, del, del pecado condenó al pecado en la carne. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Recuerda eso. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos de Con Cristo. Y si si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él, seamos glorificados palabra que acabo de traer al Señor también, en esta tercera parte, Te damos gloria y honra Señor, porque te mereces la gloria y la honra y el poder espero que te haya gustado, lo que el Señor nos dio en esta primera parte, segunda y tercera parte de, el precio fue pagado y recuerda, compartir estos videos y da, dale siempre la gloria y la honra y al Señor, y la, compartir la polémica nueva de Reino de los Cielos siempre no te canses de glorificarlo y dale esa gloria y esa honra y el poder mis, mis hermanos, que Dios te continúe bendiciendo, y nos veremos en una próxima emisión bendiciones